Yo vengo del Perú y lo que veo es que una forma de violencia contra la mujer es la que están ejerciendo las empresas extractivas en zonas de la Amazonía peruana, en zonas altoandinas peruanas, empresas de petróleo, empresas de minas que entran a los territorios y generan un conjunto de impactos a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones más en este caso a las mujeres. Eh, es un impacto de violación, de afectación de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, es afectación de sus formas de vida, es desplazamiento forzado, es la obligación de muchas familias que tienen de desplazarse, de reubicarse y eso ejerce una violencia profunda, sobre todo contra las mujeres.